Este lunes 16 de abril volvemos a salir a las calles en todo el país para defender las pensiones públicas. Recuerda, esta es una lucha digna, es una marea de dignidad de nuestros mayores y de nuestras mayores por mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, pero donde nos tenemos que incorporar todas las generaciones en defensa de ese derecho a obtener pensiones públicas después de una vida de trabajo y sacrificio. Lunes 16 de abril, todos a la calle con nuestros mayores, con nuestros abuelos, ...y por, las, por nuestras pensiones y las de nuestros hijos y nuestras nietas... ...a defender las pensiones públicas".